Por la bienvenida a nuestro amigo Nelfi Molina, director regional de la juventud, con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Hermano, gracias por estar Buen con nosotros. Buen día, usted. bienvenido. Buenos feliz días. días, buenos días, uh -huh. Víctor, buenos días, Nelly. Buenos días a todo el público que está viendo este programa. Gracias por la invitación. Gracias, Nelfi, verdad, por estar con nosotros. Nos sentimos nosotros. Como lo que somos, jóvenes. Que... Jóvenes. Felicitamos a todos los jóvenes de la República Dominicana en este que es su día. Nelfi, director regional de la Juventud. Cuéntanos cuál es el papel eh, que debe jugar Nelfi en beneficio de la juventud eh, en este momento. Bueno, se sí, mira nosotros como eh, director regional, nuestra función es supervisar y darle ejecutores a los programas del Ministerio de la Juventud. Eh, nosotros a cargo tenemos cuatro provincias, eh, la provincia de Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Nosotros estamos para... ¿Cuatro? Cuatro tengo. Sí. ¿Tú eres un viceministro. No, <risa> claro. <risa> es mucho trabajo para sí, Néstor, sí. es mucho trabajo. Sí, es así. Pero gracias a Dios tenemos los equipos en cada provincia, cada eh, provincia tiene su equipo de trabajo el cual se encarga de organizar y darle ejecutorias también a lo que es eh, los programas del ministerio realmente entonces nosotros a favor de la juventud siempre eh, hemos estado desde antes de estar eh, inmerso en lo que es el ministerio eh, realmente nosotros como ministerio hemos he estado trabajando en lo que es la formación de jóvenes, de los jóvenes, buscando la oportunidad, las oportunidades para que ellos puedan tener un empleo digno, que puedan eh, aprender que dejen de estar en sus casas sentados y que inviertan el tiempo en algo. Entonces, nosotros hemos venido trabajando en esa parte eh, específicamente a favor de la juventud. Bueno, qué bueno que Nelfi explique eso, porque cuando uno escucha hablar muchas veces del Ministerio de la Juventud, uh -huh. solamente piensa en las becas que sí, da el Ministerio bueno. de la Juventud, pero es bueno conocer la demás área de operaciones. Sí, sí. Bueno, eh, aparte de las becas que, nosotros, que el Ministerio ha otorgado ya en el pasado, algunas que se han realizado ya ahora en el presente, eh, dentro de las funciones del Ministerio está crear políticas públicas a favor de la juventud, eh, recientemente se ha aprobado en, el, en la Cámara de Diputados un, una ley de pasantía para el primer empleo esta eh, fue con, con apoyo y seguimiento del Ministerio de la Juventud que se logró eh, dando directrices da, eh, dando la, las, las diferentes eh, ideas ...para que los jóvenes puedan tener... ...aparte de esto, nosotros... Eh, ...realizamos lo que es... ...programas de... ...apoyo preventivo... ...a los jóvenes... ...o sea, en el sentido de que... ...prevención de embarazo... ...prevención de, de uso de drogas... ...el acercamiento a nivel deportivo también... ...en conjunto con el Ministerio de Deportes... ...o sea, son varias las funciones... ...que el Ministerio realiza... Y que lamentablemente no hemos no se había podido arrancar Pero ya nosotros estamos confiados En que este año vamos a darles realmente Como el ministerio debe de, de funcionar Nelfi, eh, te corresponde, ¿verdad? Trabajar, Salcedo, Cotuí, Bonao uh -huh. eh, Nahuadita No, Bonao okay. y okay. Cotuí y el Duarte Y hermanas Mirabal Ok, C como director regional eh, Como joven al fin yo sé que tiene verdad, proyectos, planes sí, sí. Eh, que, que implementar con la idea de llevarlo a cabo. Dentro de esos planes, ¿cuáles son? ¿Cuáles tiene Nelfi ¿verdad? con el objetivo de que se pueda materializar en beneficio de la juventud de la región que tú coordinas? En esa bueno, gestión. Sí, bueno, mira, nosotros de manera personal no podemos eh, hacer programas. Los programas los realiza el Ministerio. El Ministerio tiene una, un número de programas, son 28 en total. Nosotros como que son me... hechos en consenso, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Eh, y estos son los programas que nosotros ejecutamos. Dentro de esos programas, les voy a mencionar algunos. Eh, está uno que se llama Juventud Segura, que es conjunto a Cenasa. Es dándole eh, el seguro eh, subsidiado a jóvenes. Que a mí me dice una me dijo una persona, todo el mundo lo tiene ese seguro, todo el mundo tiene ese seguro aprobado. Pero si usted no va a Cenasa y busca su carnet, usted no tiene quiénes? su seguro Entonces Nosotros a través de instituciones juveniles De juntas la de la ciudad ¿no? Lo que decía también... le dan la información Exacto. Para que la gente busque su Exactamente. seguro Exactamente, hemos eh, Impactado varios jóvenes ya eh, También tenemos eh, Un programa que se llama eh, Beca idelisa Bonelli Esta beca eh, Fue específicamente para Mujeres, jóvenes en las áreas de la ciencia, de biología, química, matemáticas, se impactaron 2.500 personas con esta beca, buscando la manera de que en el país haya nuevos, vamos a decir, científicos, no solamente en el área de, de grado, sino en posgrado, hay muchas jóvenes que son eh, ya graduadas de estas carreras y que estaban estancadas. En nuestro país eh, se, se hizo un levantamiento, se hizo y nos dimos cuenta el ministerio que hacía falta eso, y esa fue una de las cosas que se ha venido realizando. Eh, tenemos eh, otros programas, como son los puntos tecnológicos. La tecnología, a, eh, todo el mundo sabe que a nivel mundial ha venido creciendo y que ya es una de las, eh, o sea, vamos a decir, es el soporte del mundo ahora mismo. Entonces, como Ministerio nosotros hemos eh, impactado jóvenes eh, con los concursos técnicos en el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Saben que es un poco costoso hacer un curso ahí. Entonces se han impactado unos 3.000 jóvenes a nivel nacional, eh, dándole el apoyo eh, con becas completas eh, en este instituto. Ya, nosotros hemos acá, De ahí han salido jóvenes expertos en mecatrónica eh, en, en robótica diseños eh, eh, diseños gráficos o sea, un sinnúmero de programas que ofrece el ITLA y Carrera carreras técnicas y nosotros hemos dado ese apoyo a los jóvenes para que tengan acceso, se han hecho ya dos convocatorias de a 3.000 jóvenes. ¿Cuál es el procedimiento que debe adoptar un joven que está viendo este programa en este momento para acercarse y poder beneficiarse de un programa de lo que usted está ejecutando? Sí, eh, realmente los programas son por convocatoria. Cada programa tiene su, su fecha específica para ser lanzado. Eh, cuando son lanzados, entonces se, se abre un espacio en la página del Ministerio de la Juventud la página web, ahí se, se llena un formulario, usted envía sus documentos y son evaluados en Santo Domingo por una comisión eh, especial que hay allá y luego se comunican con usted para si usted eh, fue aprobado o no para la beca. Realmente. dos preguntas este, con relación a que hoy se hace una convocatoria y nos decía la división del Ministerio de la Juventud uh -huh. a lo que es la mesí, con lo de becas nacionales, uh -huh. es bueno que aborde un poquito sobre esto, que ya las becas no se van a solicitar quizá por el Ministerio, sí, sí. sino por la mesí. eso es una pregunta, y la otra que quiero saber, la asignación presupuestaria que tienen los ayuntamientos, que hay una parte que es para la juventud, ¿cómo ustedes la canalizan? cumplen el ayuntamiento con eso? Bueno, eh, con la primera pregunta eh, hoy se lanza el Sistema Nacional de Becas Es un sistema que va a estar compuesto por el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología Y Ministerio de la Juventud eh, Se va a hacer una convocatoria de manera virtual Donde los jóvenes van a tener acceso a becas completas eh, Como le llaman medias becas, que vienen siendo ayudas económicas y eh, crédito educativo a una tasa 0%. O sea, eh, eso dependiendo de lo que usted califique, porque. Tiene que tener un índice de 80%. 100. Exactamente. Se toma en cuenta todo lo del índice. Eh, y así. Uh -huh. Entonces, dependiendo de, lo, de su calificación, usted va a ser aprobado en, en uno de los programas. Debe de subir sus documentos a la página. La página bien sencilla. Es becas.gov.deu. Ahí les va a aparecer, perdón, todo, con relación a, okay. a lo que es el Sistema Nacional de Becas. Oye, y con respecto a la pregunta de Nelly, de los, ¿De, los oh, sí, de los fondos de los ayuntamientos. Bueno, mira, de los fondos de los ayuntamientos... Que mucho dinero, el ayuntamiento. Sí, sí. Eh, bueno, ah, no puede engañar, porque el trabajo de esta parte también... Eh, sí, la juventud. Del, eh, del, de los fondos del ayuntamiento. Se está dentro del presupuesto un 4% para educación, salud y género uh -huh. O sea, son tres dentro del 4% Dentro de ese 4% entonces hay una parte que viene siendo el 30% Que es para el área de género Esos fondos eh, se canalizan a través del Departamento de la Juventud Del Ayuntamiento o del Departamento de la Mujer eh, mayormente quienes solicitan estos fondos son instituciones juveniles, eh, instituciones de mujeres, entonces el proceso que se lleva a cabo en el ayuntamiento. Es a través de las solicitudes por escrito y de ahí. Pero, la, pero o que, sea, no se lo dan a ustedes, no, no son porque ustedes. No, no, porque no, no, eso lo maneja el, el ayuntamiento. ayuntamiento. Ya eso es, eh, sí, eso es mm. aparte. Nosotros, como es, ministerio, no. No o sea, tienen o sea, acceso digo a tocar esos fondos, eso es sea, al ayuntamiento. Pero pues también tienen que educar para que la gente lo canalice. Sí, sí. Claro, o sea, es que ya, que precisamente, precisamente ese tipo de orientación es que yo le, cuando me refería a la pregunta uh -huh. que le hacía de, de cómo pueden los jóvenes tener acceso a beneficiar como sabe la compañero. cancha sí. sin pintar. que Como yo le decía antes de iniciar la entrevista. Nosotros eh, fuimos director, fui director del, del Departamento de la Juventud del Ayuntamiento. Del Ayuntamiento. Nosotros dejamos registrado una cantidad de, de, de clubes juveniles que hoy en día no existen. Entonces, dentro de este 4%, para lo que antes mencioné, eh, dentro de las solicitudes debe de existir el Consejo Municipal de la Juventud. Nosotros dejamos eso establecido, eh, pero lamentablemente las asociaciones, los clubes juveniles han ido desapareciendo y no hay manera ahora mismo de nosotros eh, vol volver a tener la, el, el, el Consejo Municipal de la Juventud, que es el Consejo Municipal de la Juventud, todas las instituciones organizadas en una sola, que se llama Consejo Municipal de la Juventud, eh, trabajando a favor, o sea, creando políticas públicas, ellos mismos, los jóvenes, diciendo, miren, nosotros lo que creemos es que necesitamos esto, esto, esto y esto, creando un programa de jóvenes al año. Entonces, ese eso que ellos realizan, se deposita en la alcaldía y se va dividiendo eh, de manera mensual el presupuesto para esos programas. Lo que sí yo entiendo es que pueden trabajar eh, mancomunado tanto la parte del ministerio de la juventud como el con, consejo. El, sí, con el, sí, el, el con el, el consejo, es, el, es, en, en el, el, encargado, el encargado por ejemplo de la, de la juventud del ayuntamiento, que uh -huh. así pueden distribuir hacer sacarle mayor beneficio a los fondos. Realmente claro. nosotros como ministerio somos porque no es que ellos van a ir al ayuntamiento, ellos no lo entregan claro. a nosotros. Y ustedes lo y nosotros canalizan. lo canalizamos Y le buscamos y hacemos la fiscalización De que esos fondos están haciéndose lo que debe de hacer Usted ve la importancia de estar organizado Que a la gente a veces no le gusta no participar en nada Y el premio nacional de la juventud se cayó ya No, ¿no el premio es hoy ah, okay. eh, Se va a realizar en el Palacio Nacional en Las escalinatas En una actividad eh, Bastante importante Este año está dedicado a los Emprendedores, jóvenes emprendedores eh, el año pasado estuvo dedicado específicamente a la, al área de salud, okay. eh, debido a la, al asunto de la pandemia. Va a ser premiado 14 jóvenes en el día de hoy en diferentes lugares. Ah, bueno, y sí, va a ser transmitido por eh, Televisión Nacional. Ay, y, gracias, Melfi, gracias. Finalmente, finalmente sí. ya, eh, el Ministerio de la Juventud, en la parte que te corresponde a ti, pues coordinar uh -huh. y. Y dirigir en, la, en el área del deporte, que te visto muy activo siempre, sí, sí. Eh, apoyando los diversas actividades deportivas Bueno, nosotros siempre <risa> <risa> hemos estado, como tú dices, eh, dándole el apoyo al, al, al área del deporte eh, Esperamos poder apoyar más, realmente eh, Este es un año de retos, tenemos nuevo ministro, el joven Rafael Félix eh, Esperemos que dure un tiempecito. Creo, se, se, eh, le puedo asegurar que sí, porque es una persona bastante preparada y, y va a hacer un buen trabajo en conjunto con todos nosotros. Entonces, en el área de deporte nosotros estamos eh, apoyando con lo poco que podemos. Dentro hacer, de, las posibilidades. de las posibilidades. Nelfi, pero de verdad que nosotros queremos agradecerte el hecho que hayas aceptado esta invitación para compartir con nosotros en el día de hoy, Tan que, es, que es Día Nacional de la juventud, desearte de todo el éxito del mundo, sí, y ojalá que se pueda lograr que como en otras áreas se logre descentralizar los recursos y los fondos verdad, que son destinados para eso, pero que se quedan en la capital, Exacto. así que vamos a esperar Exacto. que eso se pueda distribuir ¿verdad? equitativamente y que tanto Nelfi como otros directores regionales puedan también hacer la labor que necesita cada una de las regiones, y ojalá que así sea, y creo que sí, que no hay razón para negarlo Sí, sí, bueno, gracias por la invitación eh Recordarle a todas las personas que estén interesadas en, en que el Ministerio de la Juventud esté a su lado Cualquier joven, cualquier pregunta, cualquier acercamiento Cualquier eh, interés que tenga por uno de los programas Nosotros vamos ya en el mes de febrero a iniciar programas de, de formación en conjunto con otras instituciones Aquí tenemos una casa de la juventud De las nueve que hay en el país nosotros tenemos una Está ubicada en la Avenida Libertad, número 65, eh, al lado de la bomba de los Marcelinos. Eh, trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ahí estamos para servirle. Si yo no estoy, usted pregunta por mí y yo le, eh, le devuelvo. Vamos a hacer una Nel, visita por ahí. ahí sí. Sí. Nelfi, gracias hermano. Gracias por, por, a, a ustedes. Partes. Con nosotros. Nelfi Bolina, director regional de la juventud, compartió con nosotros en esta parte de la entrevista VIP aquí en Contacto Diario en el día de hoy.